Yo regreso en este contacto diario en el día de hoy que es jueves 11 de julio del año 2019. Como cada jueves nosotros tenemos la oportunidad de compartir con Ramón Antigua y de hablar de política a otro nivel precisamente en este momento donde la política está caldeada en la República Dominicana. Recibimos una vez más a Ramón Antigua. Saludos Ramón, bienvenido a contacto diario una vez más. Saludos jóvenes. Y jóvenes. Bueno. Si él es joven aún, mañana pues viejo será. Teleaudiencia que mañana dice. será Dios será. Atención. Atención por ahí. Telenor punto com punto de. Ya guera le está acomodado porque disfruta este momento de contacto diario donde tenemos la oportunidad de compartir con Yo quiero que cuando llegue a la casa eh ponga un benequito que se llama ni tu ni yo. De Sergio Valga. <risa> la situación política del país sigue caldeada, aunque con la esperanza, le decía de ahorita, de que el tiempo avanza y está más cerca. y el desenlace de esta novela o de esta película, no sé si es de terror. No es una serie. Eh, es una serie, pues hay que estamos más serie novelas. Sí, el sí. Asunto es que se está acercando ya al final. Y que se llama, tal vez ahora, porque. Eh, en el día de mañana precisamente pues se convocó a una a una eh, a, San, eh, a la Cámara de Diputados, una convocatoria poco inusual donde ya eh, se, se, se sigue especulando porque durante los últimos meses todos los días cada hora eh, se va a someter este, este tan cantaleteado proyecto de reforma constitucional entonces muchas situaciones se han estado dando en las últimas horas que ponen, digo yo, más en vilo la misma estabilidad del país, porque, para eso es un secreto que actualmente tenemos casi un país eh, semi-paralizado por esa situación política que vive el país. Yo tengo cosas que hacer uh -huh. que depende tan íntimamente ligadas a la, a, a la movilidad, a la dinámica de la economía sí, claro. dominicana, y están paralizadas. Hay sí, porque... actividades porque realmente el país está... Eh, lo tenemos, nos, nos lo tienen porque todo es parte de un plan O sea, es una obra y tú sabes que las obras de teatro generalmente comienzan muy suaves uh -huh. Y después se van acrecentando Pero al final tú sabes que el que salió como protagonista va a ganarle al antagonista uh -huh. sí. Vamos a comenzar a ir definiendo por parte esta situación eh, mañana viernes está convocado esta, el Congreso, eh, congreso ¿verdad? pero mañana también va a Binader con una sí, marcha precisamente por ahí nos vamos. Poco inusual, eh, según Antigua, ¿qué puede pasar mañana dentro, dentro del Congreso? ¿Qué puede pasar mañana eh, cuando se convoque? Que no es normal que se reúna la Cámara de Diputados los viernes. ¿Qué puede pasar mañana, por ejemplo, la Cámara de Diputados cuando se reúna? Mira, man, eh, parece ser. <coughs> Hay varias lecturas Lo primero es que el, eh, coinciden los, eh, los enemigos entre sí El caso del PRM, Abinader Con, con Leonel O contrarios entre sí okay. Pero que el grupo de, de Leonel no entiende Que esa es un una, Un apoyo Písico Por el, el de Abinader okay. a, a la propuesta de Leonel De que no se reforme la constitución Pero Aquí hay algo también que, que ver Parece ser que los diputados y diputadas del PRM No obedecen a Abinader. Porque de otra manera Abinader no hubiera convocado al país que no es, que no no, es no, congresista no, no, o sea, Al país que no vota en, para, la para la reforma Para irse a apostar frente a, a, al, al, al edificio del Congreso entonces, ¿Qué busca con esa convocatoria eso? de Abinader, ¿a quién es que va a presionar? Es a sus diputados para que no levanten la mano a favor de la reforma o, o, o es a todos los congresistas. ¿A quién va a presionar esa, esa, esa. ¿No será que está convencido esa, esa... que va a suceder ahí lo que, lo que no va a suceder que... ahí? Y entonces van a decir, yo estoy, yo estaba opuesto. La lectura de eso, recuérdense que el domingo eh, la, vice, la secretaria general del partido dijo que eso, que ellos no van a meterse en ese problema del PLD, que el PLD. Que pero es una van... frase de su papá. Sí, que eso. Que es posterior sí, a aquella fra intervención fra del, papa, aquel, Ay, del no. papá Hipólito sí. Mejía que dice Yo he liberado a los diputados de mi corriente a que hagan lo que crean conveniente Y que hace, y una Luis, semana ¿y que después, hace Luis metido en pleito ajeno otra de y clase. Que, Exacto, ¿Mm? y que ellos nos van a meter en, en, en pleito ajeno, es un pleito de los pleitos sí. Entonces Luis está convocando al país, al país PRMista, diría yo que okay, es sí. donde él tiene diputados, él Pero a sus diputados El 70% del país que son los que están en contra de la elección pero, pero los diputados que son de él Que tienen una gran mayoría Que son los que hacen mayoría sus diputados Parece ser que ya él no los dirige, no los domina sí. Porque de otra manera lo que hubiera hecho es Que arenga a sus diputados claro. a asistir y votar en contra, porque en este caso la reforma el proyecto de ley se aprueba con ausencia y con presencia, eso es lo que estoy diciendo si tú no vas tú estás facilitando que lo que tú dices afuera que no quieres que se dé, se va a dar porque esa mayoría es de los asistentes entonces con tú no ir por ejemplo, van a ir todos los vanilistas y los perreveístas que están de acuerdo y los de Hipólito no van lo de Leonel, ni van lo de lo de PRM. lo del PRM. Ya pasó, se, se hace la mayoría. Sí, porque años. ellos no asistieron. Que así es que se. Si se, hace se puede veces. decir, si se puede decir, se vota con la ausencia, la, la ausencia aporta. Sí. La ausencia es un voto a favor de lo que tú dices afuera que no quieres Pero, Pero no quiere decir que el que tú no vaya no quiere decir que tú no hayas recibido el dinero que Dios claro dio, que tú que, estás recibiendo. Sí, exactamente. Que ahí amarro también y digo, es una falta de responsabilidad es una falta de respeto a la, a, la, a la ciudadanía el que haya un diputado que son varios diputados como el caso ayer que se destapa el dueño de, del Frente Amplio diciendo está que Santana? están ofreciendo hasta 70 millones yo, yo, entonces, por Dios aquí que, esto, por aquí que todo lo, lo debaratamos, es una razón para hoy haber estado llamando el Procurador de la República, ese honorable señor diputado ese ¿Quiénes están ofreciendo 70 millones de sí, ¿Quiénes lo van a ¿sí? correr y quién lo está dando? Yo le comentaba ayer, antiguo, Eso es lo que tiene que y hacer. yo decía así... Si Pero no, aquí si no es nunca, que la si yo, Aquí siempre yo, esas declaraciones si, a la iglesia. Si, si yo tuviese el poder a Fidel Santana ayer mismo, después de la rueda de prensa que él dio rodeado ahí de periodistas, que dijo que se estaban pagando hasta 70, el, la mil lo, lo 70, 70 millones de pesos para comprar el voto de los diputados, en una solitaria estuviera diciendo, describiendo De esa información no está la Y cuáles son los diputados y cuáles son los funcionarios Que han sido capaces supuestamente de ofrecer 70 Y por lo que Mira, la, la falta de, de responsabilidad del él, él, de él, Me da ¿tú? mi autoridad y derecho a, a decir Él es de los que va a coger los 70 Porque, millones mira, si Porque mira, si tú eres tan, tú no me dices quiénes tan pulcro son, Si tú eres tan, tan pulcro y tan, y tan in, in, inmaculado que está denunciando eso. Tú tienes que venir con papeles. Y claro. Al procurador. Al procurador él, no, él. No, no, el procurador a él. él el procurador porque él es ciudadano. Claro. Él es ciudadano. Pero es privilegiado. Como, pero como, a, a, a, a un, pero como digo una cosa, digo la otra. Así como de manera ligera, Fidel Santana hace esa denuncia. así mismo yo quiero ver la reacción. De los diputados Ante esa acción de Fidel Santana Porque lo está metiendo todo Y si no todo, lo está sectorizando Porque bueno, se vendieron los PRMistas Entonces deben los perremeístas, los diputados perremeístas Salir al frente Claro Ante esa Mira, denuncia que hace Fidel Santana Porque ahora están todos ve, pero, en, Ahora yo no, ahora yo no Vito, sé cuáles son los que se venden El problema es el <coughs> problema Es que él haga el sometimiento ¿Por qué? Porque ellos no se van a defender porque no hay forma de defender, de, de, de defender eso. Porque se, se sabe se sabe tácito, pero no se ha comprobado nunca que, también, que han recibido dinero. También hay una cosa, señor. Pero nadie protesta, ni nadie dice nada. Ejemplo, Mire la falta de respeto. Votaron? ayer, en la sesión, ayer o antes de ayer, que votaron, por ejemplo, para extender el plazo de, de los candidatos a, a los, ¿cómo se llama?, los del el, el, el Defensor del el Pueblo. Defensor del Pueblo. Que eso, eso fue una de las que pasó y levantaron la mano. Se está acusando que los reformistas, los PRDistas que levantaron, los diputados que votaron a favor de ese proyecto, fueron de los que se vendieron. Entonces, ahí está. Eso es lo que yo quiero ver, la reacción de esos diputados ante esa denuncia que hace Fidel Santana. Ya están diciendo, bueno, se eh, votaron, sesionaron, porque ya se dejaron comprar. Entonces, yo, yo quiero ver la reacción de esos diputados. Mira, lo, lo que debió haber hecho Leonel y Abinader, es ir al Congreso, con lo que yo pudiera estar de acuerdo ir al Congreso a apoyar a sus diputados dentro de la sesión o sea, la, claro. proponiendo la no reforma a la Constitución oye el, el mensaje ir al frente al Congreso, a la esplanada de frontal del Congreso, a apoyar a sus diputados dentro de la sesión dentro de la, de la sesión no aprobando la, la reforma a la Constitución. si es verdad que es sincera la propuesta es. lo no, no, no que, que van decir Y si sí es verdad que defienden la Constitución. No, hombre, nadie... Pero ese Fidel Santana y todos los diputados, con excepción creo que de Fidelio de Pradel Fidelio, y, que primera y vez. Este jovencito. Hasta no, la, la primera. Hace la luz. Te cogen las exoneraciones, dos exoneraciones mm. abiertas. Léase, hasta de un millón de dólares puede sí. ser una exoneración. Que la venden, que ninguno trae un vehículo, la venden a un dealer a, aquí en el país. Cogen otro vehículo. El cofrecito, eh, el barrilito. Y cogen todo. el cofrecito, ese, ese de los 70. Cogen el cofrecito. Cobra por comisiones sin asistir. Uh -huh. co, coge lo de la bichuela con dulce. Coge lo de la, la nariz, madre. Coge lo de la aldea de, la, día de la, madre. la madre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese y el peor de los diputados no, no, del Televisa? No, no, no, eh. Que conste en acta, señor magistrado, que usted puede estar a favor o en contra de la reelección, esto que estamos comentando nosotros es, haciendo un análisis de la realidad política claro, que vive el país claro. que esto no es que estamos a favor ni en contra, para que, es que no se quiera malinterpretar es que yo, como yo dije ahorita, ahí todo el que está y todos los funcionarios y todo el y todo lo que ha venido desde el, de 1930 para acá son todos reeleccionistas el problema de la, de la constitución es lo que me conviene o no en ese momento y el temor que tienen los los leonelistas en enfrentarse al poder. Tan Mira, sencillo. Eh, Leonel ganó la batalla. Les reitero que para mí perdió la guerra. Ganó la batalla. Perdió la guerra. Porque no hay, ya está demostrado que no hay posibilidad. Mira, hicieron una rueda de prensa los danilistas con, con Reinaldo Pareper. Pérez llaman insubordinados e insolentes, creo el término, y a lo de Leonel. Someten una para expulsarlo. Arrancan lo de Leonel con otra rueda de prensa. Entonces ahora se destapa eh, eh, el candidato del PRM que va, está convocando al pueblo para ir frente a, a, a, a la esplanada frontal del, de, del Congreso. Pero ninguno de los dos grupos, de los representantes de grupo, de los dos grupos ha hablado, ha asegurado al país de que sus diputados, los que ellos dirigen, los que ellos mandan, los que están, seguros, los que están ahí porque ellos lo pusieron, están ellos no por pues ninguno de los dos pueden asegurar que sus diputados va, no, a, sean, no vayan a votar en contra de por la vía que es posible, según la ley, por la reforma constitucional. Entonces, es un asunto de pantalla, de pantalla, de puro teatro y de complicidad con, con, Mira, con la ni los candidatos ni los lo candidatos ni, lo candidato ni el pueblo van a modificar eso son la, la son los congresistas son la oposición congresista sí. y los congresistas se oponen asistiendo a la sesión claro. asistiendo a la reunión eh, a la convocatoria que se le hace y allá planteando no un grupo que dicen ser la mayoría a la reforma y sí un grupo que dicen ser la minoría a la reforma constitucional eh, Pero no es haciendo cree, cree... ¿Qué, ¿Qué se ha logrado aquí? Ahora, ¿qué se busca Con esto? Dirían los lo, lo Danlitas, un muerto sí. Que si esto sigue así, te doy dos semanas Para que realmente sí, haya sí, un muerto sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, no puede ser Antigua, peligroso Ese llamado, por ejemplo, de Luis Aminader, que es eh, El líder del, del Principal partido de oposición De la República Dominicana, llamar a que les acompañen sus seguidores a apostarse frente al Congreso Nacional para impedir la reforma constitucional ahora bien, ¿estará Luis Abinader encabezando ese grupo de PRMistas que van a asistir mañana frente al Congreso? yo quiero ver a Luis Abinader sí, él dice eh, que va. al frente, él dice que pero tengo que decirte una cosa sabe arengar él sabe, él, él está, oye, sabe arengar él oye, con lo que con la, la recolección de la firma eh, Leonel ha subido en el liderazgo en la representación de la sociedad que está en contra de la, ¿Y con esas de la firma, reforma ¿Qué se va a lograr con esas firmas? ¿Qué nada, se nada, se van a lograr? nada, absolutamente nada ¿Esa firma la va a depositar en el Congreso aquí. quién? Uh -huh. Pero que de, debes, debiera ser que un diputado de lo de Leonel lo, la llevara sí. pero repito, la ciudadanía una vez pasan las elecciones y elegimos a los diputados y senadores deja de ser la que tiene el control de, eso, de, de lo que se hagan, de lo que hagan sus representantes de ellos. En un país incluyendo Haití, con un mínimo de organización, oye a quién te estoy poniendo de referente, Haití. Con un mínimo de organización. Un diputado es independiente y solamente representa a la comunidad que le da el voto y okay. la seguridad de ser el comercio. Es que usted es equivocado. ¿Mm? Yo no, lo digo. Usted a digo en un país incluyendo Haití, oye, oye qué referente estoy poniendo. O sea que aquí ni eso. Entonces, ¿qué es lo que, lo que debe plantear? ir al Congreso señores, ir al Congreso y dejar de estar haciendo eh, eh, teatro, teatro. Hacer, estar haciendo eh, pantalla jugando con nuestra inteligencia Tempr ¿Qué, va, ¿qué va a suceder mañana? la convocatoria tienen eh, creo que 15 días eh, la, la misma constitución 15, para dentro de los próximos 15 sí, días eh, convocar de agosto, la, sí, que tiene... reformar, la constitución, reformar la constitución si damos 15 días y 11 que estamos hoy Da más de los 22 Pero es hasta 15 días sí. Quiere decir que puede ser el, la, próxima, la próxima semana claro. Porque la legislatura, la, la legislatura Recuerda que se cierra eh, eh, En estos días Entonces, ¿qué va a suceder ahí? ¿Puede suceder ahí? Lo que yo creo Que puede suceder La reforma va Se va a eliminar el artículo, el artículo transitorio 20 se van a unificar la, la, las elecciones, que es lo que están los diputados del PRM ya de acuerdo. Sí, sí, no, ya hay un punto que ya... ya... de acuerdo, y pudiera ser que se saque al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, que son propuestas, <coughs> soslayadas de un grupo del PRM, porque el PRM ha entendido que no le conviene una, unas elecciones congreso, eh, municipales de, de, de, divididas de las congresuales y nacionales, porque el que gane la mayoría de los escaños O, de, la, o de, las, de las ayudantías De los ayuntamientos Crea una percepción Hacia mayo sí, De sí. que es el que va a ganar las elecciones Y en este país no se vota por el que va a resolver Sino por Uno el que va a ganar, ganar. Sí. Entonces, eso es lo, que, lo más que puede suceder Y Danilo no necesariamente eh, eh, Aspirar en, en, en este periodo Porque recuerden que después que Si sí se aprueba la reforma en esa forma sí, pero y Danilo sí. se puede elegir oye Danilo tiene que ir a una convención interna del PLD gana. que la gana fácil tiene que irse a unas elecciones del país que no estoy seguro mm. que no estoy seguro recuerden que yo dije en algún momento aquí que, que no las se... reelección seguro de que, de que gane de que gane se... de que gane las elecciones okay. y él se va a arriesgar el... El entonces el... por eso yo te dije, por eso yo he dicho que la Danilo una, a abocarse a, un proceso, a, a unas elecciones en las que él sea el candidato al presidente, solamente pierde. pero él, él, él Y él, Leonel entonces se catapaculta como se catapaculta. el candidato pudiera ser del 2024 si es que no gana en el 20. Sí, pero eh, Danilo ¿Hm? Danilo, no, Danilo no va a negociar ese transitorio para, para habilitarse para el 2024 siendo Leonel presidente. No, se no, va Leonel no, no, también. No, no, es que. Es que <ríe> él, se se... va Leonel también. Es que hay una cosa que se va a dar aquí Que está planteada prácticamente Por la división que hay en el Partido de la Liberación Dominicana Si Danilo no se relige Si Danilo no se relige No va a facilitar Que Leonel sea candidato a la claro, Y hay claro. dos eventos eh, En la política dominicana En el 2000 Danilo era candidato y Leonel era presidente la Leonel no apoyó a Danilo Y no ganó Danilo No y no ganó Danilo. Y entonces no me pueden asegurar a mí que ahora, siendo le Danilo presidente, Leonel Dique no. vaya a ganar las elecciones. Y, mucho me y habiendo sido, no habiendo sido Danilo, un contrincante tan fuerte de Leonel como lo ha sido Leonel de Danilo, siendo Danilo el presidente. Y recuerden que en el 2007, entonces, le ganó Leonel, siendo presidencia a Danilo, la convención siendo candidato. Y Danilo se fue a su casa solamente con una frase lapidaria. Sí, que, me ganó el Estado. Me ganó el Estado. ¿Qué es este, que, este, que, este, ¿Qué Leonel, eso es lo que no quiere decir. Leonel, Daniel? Leonel <risas> va a tener que tomar de esa misma sabia. No, que eso este este es, este es, este es lo que tal... va a decir Leonel, me ganó este, el Estado. Ganó en definitiva, esto este es Pero un, va a ser el este, candidato este, que Danilo decide Esta sí. es una situación, ni tú ni yo. Eso le estoy diciendo, que yo le Entonces ahí y, entra el planteamiento. Y, sí. Ni tú ni yo, y lamentablemente hacer fila. Pónganse, chequen a, a algunos escenarios. Hipólito y, y, la, y, le, y la hija uh -huh. se liberan de, sí, del sí, caso. Sí. Van con mantequilla. Ayer mismo dice no, no. el presidente del PRD: Espérate, sí, sí, dice que, el presidente del PRD, en, solamente con sí, planteamos Daniel. una alianza con Danilo, sí o sí, con Danilo. Ahora, si Danilo logra, ¿qué es lo que yo planteo? ¿Qué es lo que yo digo? Recuerden que yo digo que de, la suerte que de control para Canadá, lo que nosotros sí. digamos, tiene importancia, sí, sí. No nadie le pone caso. Atención, sí. atención, sí. Telenor. Entonces, de mal, a algo que da mal. si Danilo va, logra que Hipólito sea el candidato en el PRM, porque de ese de cuenta. No es el PRM que está convocando a, a, a, a, a la marcha mañana. No, no, es Abinader. Porque Abinader. el dueño del PRM, estatutariamente, no es Abinader. No, no, no. Es Paliza, que no está de acuerdo con la, con la marcha porque sí. él no estaba en la, en la no, arenga. No de ah, pues llamar no, mañana no va a ir nadie porque el presidente ni, del PRM es una, no. ni, es una pres, ni es una decisión un milagro, del... ni es cosa. una decisión apoyada ¿Ni es por la Secretaría General del, PLR, del PRM ni, ni, ni es una decisión apoyada por la presidencia del no, PRM no, no, no, no es una decisión de un candidato, pre -candidato a precandidato, precandidato con la agravante de que no tú cuentas con la dirección máxima del PRM ni con el candidato contrario dentro del de un precandidato precandidato. amarren entonces Danilo estaría trabajando Hacia la convención del PRM De que el candidato que salga sea Hipólito Mejía Y si Danilo logra Que el candidato del PRM sea Hipólito El presidente va a ser Hipólito Por un tema de la segunda vuelta Ay Yo sé que a Vito le duele Le duele sí, yo siento que le duele es que, anal... va que ese es que el análisis hasta ahí Yo lo veo perfecto Cuando concluye <ríe> y, eh, eh, Antigua Es ahí que yo no acabo de entender cómo vuelvo Porque, otra vez Miren una cosa <ríe> vete un ponche lo Danilo tiene seguridad y libertad Y su grupo sí. O sea en conclusión Antigua usted dice Que o, es Danilo, o sigue Danilo Al frente del, del país o si no, es hipócrita. Sí. Es eso que es, ¿en qué es la conclusión? Sí, es lo que yo planteo Mira una cosa, porque aquí lo que se está hablando No es, no es eh, eh, recuérdense Que no estamos en el año 2000 Que esto era un tema Que o sea, la, la corrupción era un tema Como una película, sí, No, no, una punta de lanza una, una chéver, una, Era como chévere sí. Eso era como yeah. ay, eso era una chulería Ahora mismo el tema de la corrupción Un tema de libertad no dije que es seguridad de la, de la de los barrios, no Libertad Tú decides ahora Pasar por donde está pasando Correa En, en, en Ecuador Lo que han pasado los, los ex presidentes de, de, de, de Panamá uh -huh. Por donde está Lula Sí, Lula En Brasil Por donde está Vilma Roussel eh, Argentina. En, en, en Argentina Nicaragua eh, eh, El mismo caso de Nicaragua y hasta Bolivia, Evo, Mon, sí, sí, eh, Evo Morales está siendo cuestionado. Es de libertad. ¿Le garantiza el grupo de Leonel libertad ay, y seguridad ay, de no. poder andar como andar? Por ejemplo, oye, en la, uni, en la Unión PRD... Pero ponga la más difícil, Antigua, la pregunta. ¿Eh? Sí. Más difícil. <risa> ¿Eh? Le <risa> garantiza el grupo de o sea, no Leonel que que seguridad y libertad al grupo de Danilo Antiguo, no, antiguo, el pero, pero eso no es algo eh, que tú dirías Bueno, eh, se presume Por eso lo acaban de decir los Se le garantiza Seguridad y libertad El grupo de Abinader a Danilo No Suban a Fidel Santana Como garantía de que Danilo cree, Se le mete en la cabeza que crea que Fidel O que, cómo llaman el perfumado eh, eh, el, de, el de San Juan No, el de, ah. de la esposa De Ay Dios mío, Moreno. ¿Ustedes se han dado cuenta que tiene un año que sí. salió? Sí, sí, no, no nada. ¿Está para, ¿Está para ir estudiando? Sí, ah, ¿Eh? no, está la... haciendo una, eh, una maestría. Bajo No, tiene una maestría. Ah, está haciendo una maestría. O dando clases sí, en. Universidad sí, en sí, la ¿Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿quién le va a garantizar a ese grupo eso? Solamente ellos serían los garantes. O sea, el grupo de Danilo sería el único garante absoluto de que el eh, de que su gente estarían libre eh, disfrutando de lo de, no, de lo que no, han no. sido solamente y repito yo no creo no creo yo pienso que entender que Danilo puede reelegirse es como subestimarlo en su amplia capacidad en la que yo le presumo en su capacidad ahí, y es, habilidades políticas ahí ellos están jugando y, su libertad entonces aquí estamos hablando de un tema de libertad, de libertad. porque ya no se puede pero Recordemos, señores, aquí todo yo para eh, eh, el programa del sábado tengo algunas imágenes de lo que fue en el 2013 aquí en este país, todo lo que se hizo contra Leonel Fernández. Entonces, Antigua... Como el, el, el, el expresidente más vilipendiado, el, el más uh -huh. corrupto, el más permisivo. El expresidente uh -huh. Hipólito Mejía Domínguez eh, entiende, Antigua, que garantiza esa libertad a la que usted... Refiere. Él dice que no mete preso al presidente y esa, Pero lo dijo En el caso de que ese escenario Se histórica. materialice eh, La presión internacional Producto Oiga. de la situación que se está viviendo Entiende usted <risa> que se pueda mantener eh, En el tiempo Estamos viendo, estamos eh, diciendo que ya eh, el ingeniero es, que la, es, eh, es presidente es que lo de lo, lo, lo de la intervención de los norteamericanos es una afición con no, la que juegan oh, yo, yo sí, a mediante, no, no, no, digo, con, yo con digo cualquier país internacional pero oye pues, aquí aquí somos enemigos de intervención sobre todo norteamericana pero, porque nos invadieron sí, en el pero validamos que bot menéndez envió una carta sí, sí, sí, sí, amenazando pero, por pero aquí, no que ese mismo es un visa y eso es que están visitando la justicia de mencionar ¿cuáles? que usted acaba de mencionar los argentinos perú me refiero en ese sentido usted dice que aún así el, el ex presidente le garantiza la libertad a, a hipólito a, claro claro, sí, claro. Sí. hipólito no mete besos al presidente nadie lo dijo Pero no ningún no mete... candidato ningún candidato tiene la libertad de acción que tiene hipólito para hacer lo que él quiere bueno, siendo presidente, Guay, eh, que no quiere decir eh, eso que sea ni que eso ¿no? No, eso no tiene que ver ni con valores ni con no. honestidad ni no, con nada. No, no, de eso. No. no hay nada más justo, forma de ser. No hay nada más justo que el tiempo. El tiempo le da la razón a quien la tiene. Ya esto está grabado. estos es un programa que lo vamos a nosotros a repetir, verdad? Cuando todo esto llega a su fin, aún si nos hemos equivocado. Antigua, gracias por estar con nosotros porque hay inesperados. Sí. Vamos a la pausa y a regreso pues nosotros seguimos con el contenido en el día de hoy que es jueves 11 de julio del año 2019. No le cambio que en breve regresamos.